¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¡Qué nervios! Cada vez falta menos para las Panavis 2019. ¿Cómo van esos preparativos? Nosotros la verdad que estamos a tope. Bueno, unas más que otras, <coughs> porque yo sé de alguien que se ha ido a dar una vuelta por Mallorca para asistir a la celebración de la sexta Herbes del Dimoni. Es, Sara... Estamos en Palma de Mallorca, la sexta Copa de Herbas de Limoni, en una masía espectacular, donde tienen programadas un montón de actividades todo el fin de semana. Vamos a ver. La mai, déjame sembrar. La sin déjame Jesús, ¿y qué novedades tenéis este año? Hemos añadido como podría ser una nueva, un nuevo espacio para dar las charlas y esto donde todos los asistentes pueden estar más a cubierto, uh, lo hemos convertido también en una zona donde hay una discotequilla, hemos uh -huh. incrementado dos zonas, por ejemplo, de música, tenemos dos ambientes podríamos decir, uno un poco más movidito... ...y otro un poquito más reggae... Uh, ...algo flamenquillo, funky... ...tenemos una gran zona de césped... ...donde están varios de nuestros sponsors... ...la gente está disfrutando, alguna la PlayStation ...gente dando información sobre lo que es el activismo... ...los abogados están por aquí, S.I.F., Suichi también enseñando sus grandes productos... Es que ...el día lo da con el sol que hace, en este sitio también. Sí, es, ...es brutal, eh, sí. hay que decir que estamos enamorados del lugar siempre... ...no sabemos por qué será, por un diablillo tal vez... ...y vamos a ver qué puestos tenemos este año por aquí... Hombre, muy buenas, a ti te quería ver yo, papelito, me hace falta papel, Green Poison. Estoy aquí con Judas, de con Judas Iscariote, cuéntame cositas, ¿qué habéis venido a hacer aquí hoy? Pues uh, los chicos de las hierbas del demonio nos han invitado a su sexta edición para participar en el evento, hemos uh, invocado a Satanás con una station muy diabólica y uh, hemos venido a presentar nuestros tarros de reserva privada. Muy bien, y eso los veremos, ¿no? Los veremos luego Pues no sé si los veremos porque están volando y uh, creo que ya no quedan <risa> ¿O ¿Me habéis estado hablando del club, de Fight Club? Sí, va a ser un torneo de daveadores Donde se van a afrontar los más grandes pulmones del país Para ver quién es capaz de davear más fuerte <risa> Bravo, bravo Estaros atentos, próximamente el Club de la Lucha en Barcelona Os invitaréis, ¿verdad? Por supuesto, contamos con vosotros. <risa> Gracias, Judas. A vosotros. Hasta pronto, hijos de Satanás. Carlos, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a hacer aquí un, un davercito para que la gente pueda ver un poquito lo que es trabajar el vidrio. Aquí en la calle tenemos un poquito de problemas con el tema del aire y que se enfríe un poquito y pueda petar, pero bueno la, la idea es que la gente vea lo que, lo que trabajamos aquí en, en el taller. Y nada, expandir un poquito más el, el tema y que la gente sepa que una pipa no, no la hace una máquina ni... Siempre hay una, una mano de una persona detrás, sea un bong, sea lo que sea, siempre hay mano detrás. Las chicas también cultivan y también son juezas. gema Hola, ¿qué tal? Cuéntame cómo te ha ido la cata, porque según me han contado ha sido un gran número de muestras. Un poquito dura, la verdad, y extensa. Venga, va, y dínoslo, ¿cuántas muestras habéis tenido y en cuánto tiempo? Pues creo que han sido ochenta y pico, casi noventa, no quiero equivocarme, y hemos tenido do, dos semanas más o menos para dos probarlas. Dos Sí. ¿Y qué tal? Bueno, ha sido un trabajo duro, pero estoy muy contenta de las calidades que he probado en esta copa, la verdad. Considero que han sido bastante altas. Uh -huh. Y eso es muy bueno para los jueces también, ¿sabes? Sí, Andy, ¿nos llevarías algunos números de tus no, favoritas? No. Estos ¿No? son secretos que no se puede decir Pues nada, lo tendremos que ver luego Hola, señor R Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Muy bien, muy bien de tenerte ahí por aquí también Sí, la verdad que es un placer estar aquí con Marihuana Televisión Aquí representando Delicio, sí, tú sabes, en el Bred de Jimoni 2019, aquí estamos chillin' Muy bien, entonces que me han dicho que también tienes un par de conciertillos en Barcelona. Uy, uy, sí, a mí aquí la, las noticias corren muy rápido, ¿eh? Y sí, la verdad que tenemos conciertos, tenemos ahí presentación de, de Semilla, de lo que es el disco que salió hace poco, tenemos luego también el nuevo videoclip que sale el día 8 de marzo, que es nuevo de Demi, ¿sí? Bueno, aquí sigo buscando a la próxima víctima, a ver quién me chiva, cuáles han sido las mejores muestras. Vamos a ver, ¿no? Drogando, drogando, uno, dos, uno, dos, sí, ey, sí. Carulo, un año más siendo juez. Bueno, un año más disfrutando de esto, es un placer. Ya sabéis que el trabajo de juez es muy duro, pero alguien tiene que hacerlo. Muy duro, muy duro. Este año, la verdad, es que ha sido un año... Especial porque se han superado, el año pasado estuvo bien, pero este año ha sido muy difícil, sobre todo las muestras de BHO de y el rosing, hostia, una calidad muy alta y, y unas diferencias de puntuación muy, muy pequeñas, matices, es, son los que han hecho que una muestra gane a otra, muy pequeños matices porque la calidad de este año ha sido muy alta, por eso decía que también ha sido muy duro. Carulo, yo llevo intentando a ver si alguien, es bastante confidente mío, y me chiva un poco qué números has visto mejores. ¿Cuáles ¿Es que te han gustado más? Hostia, pues si te digo la verdad, me puse tan ciego haciendo esto que no me acuerdo casi de nada. ¿En serio? Sí, esto no lo siento, pero no. No hay manera, ¿eh? No, no hay acuerdo. manera. Don Salmonete, DJ y juez, ¿qué tal? Cuéntame cómo han ido las muestras. Bueno, encantado, muy buena la muestra. Este año ha sido un año que yo he visto un nivel muy bueno. Y tanto en presencia y en sabor han estado a una buena altura. ¿Y qué estáis haciendo ahora? Ahora estamos haciendo un recuento final para acabar de valorar entre los cuatro jueces. ¿Cuál han sido las que más te han gustado a ti? ¿Me puedes dar algún numerito? No. Bah, algún numerito seguro que así tendrás, en general. No. No hay manera. Estos jueces, no ha habido manera de sacarles nada, ni uno. Así que será cuestión de ver los premios. No, <risa> ok. ¿Qué mal lo pasáis, diablillos? Y vaya muestras. Enhorabuena a todas las campeonas y campeones. Yo voy a seguir preparando nuestro aterrizaje en Barcelona. ¿Sabéis que organizamos un encuentro de canales y youtubers canábicos en la World Cannabis Conference? Marijuana on air, entre la libertad y la censura. Será el sábado a las once y media en el Auditorio de Cornellá y estáis invitadísimos. Sí. Ocean 2420, Marihuana Televisión, en caras secas en el ritmo. Yo, yo, yo, ya llegó, ya se huele en la Espanabis, la feria más grande del cannabis a nivel mundial y en la zona. Siempre un paso adelante, punto y coma, mi querida Barcelona, oh my god. Shit, del tirón quinta edición, 8.000 metros cuadrados dedicados a nuestra pasión. Germinación, afloración, de la semilla albón, todo lo necesario para el cultivador. Ya es una diésel, una géner, una jafe, un papo gorra tierra cominola de BH, electores de ph de la C y después de tanta y el relax del CBD. Ya te digo, después de 12 frases ya llega el respiro. Yo quema que quema, pero tú toma que toma. Pero eso sí, en Cornellá, Barcelona. Y recordad, la semana que viene publicamos un nuevo Marihuana News, el 81 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Esto no para, Peña. La semana que viene nos esperamos con más noticias y mejor hierba. Besitos.